Hola, soy Robert Dalí, hoy es 31 de diciembre de 2018 y te invito a ver el siguiente video. Estamos en la era de la reputación. Nos la pasamos todos los días de nuestras vidas tratando de subir videos y fotos a las redes sociales para destacarnos, para levantar nuestro ego y de esa manera ser más reconocido. Por lo general las personas suben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 son los que mejor manejan esta herramienta. Vas a ver que en época de campaña los políticos se aproximan a las pymes, a las personas que trabajan en el campo, a las personas humildes, y se muestran junto a ellos tratando de generar una imagen que realmente ellos no tienen. Por lo general están a favor del establishment y de las élites de esos países. Los políticos tienen un asesor de imagen que les dice qué decir y qué no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 dice el filósofo Nietzsche y el filósofo Foucault, es la que impone el sistema. Si repites mucho una mentira, se convierte en verdad. Si todos los medios de comunicación se pusieran de acuerdo en una falsa noticia, por ejemplo, que el pollo provoca cáncer, eso lo que haría es generar una verdad falsa, pero que se toma como una verdad. ¿Cómo podemos hacer para evitar esto? La única forma es con el saber con el conocimiento para esto te recomiendo que leas mucho que te informes de distintos ángulos para tener una mejor opinión de las cosas todos los medios están comprados todos los medios pertenecen a la élite hay que tratar de entender por qué élite está manejado y también hay que leer la cantidad de libros que se pueda para tener un conocimiento superior siento que es momento de bajarnos del ego y bajarnos de la locura de la vida cotidiana y enfocarse más en una vida más natural. Volver a respetar al planeta como el planeta se lo merece. Hemos creado un movimiento nosotros, los movimientos millennials, que haga que las élites y los políticos tomen en cuenta la moralidad antes que el dinero. Es importante respetar al planeta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 Cada 10 años tienes que tener un cambio totalmente de tu cabeza. No repitas los pensamientos de los demás, piensa por ti mismo, si no serás pensado. Si te gustó el video no olvides darle like y suscribirte al canal. Te espero la próxima. Soy Robert Dalí, me despido, hasta la próxima.